Los síntomas que requieren atención inmediata son dolor torácico que no remite en reposo con nitroglicerina en 15 minutos. El dolor también puede localizarse en el abdomen, el cuello, los brazos, hombros o espalda. Disnea intensa y persistente, es decir, dificultad para respirar. Desmayo. Hay que avisar al médico cuanto antes si aumenta la disnea, la dificultad respiratoria incluso en reposo. Se despierta uno frecuentemente por disnea o tos. Se necesitan más almohadas para dormir porque cuesta respirar al tumbarse del todo. Aumenta la frecuencia cardíaca. Tiene uno más palpitaciones, es decir, latidos rápidos y o irregulares o se sienten mareos. Por último, conviene comentar en las revisiones con el médico si hay un aumento rápido de peso. Se hincha el abdomen y aprieta la ropa. Hay más hinchazón en piernas y tobillos, sobre todo al final del día, que mejora con el descanso. Aparecen náuseas y falla el apetito por la acumulación de líquido en el aparato digestivo y en el hígado. Aumenta la fatiga, el cansancio y empeora la tos.